Live streaming is on. A ver delegado, por favor, ingrese. ¿A dónde, profe? Un ratito, voy a preguntar. ¿Cuál? Es? Gracias. La Gracias, más... bueno. Llega al servidor donde está Tromes, después vuelva a tu computadora. Es un poquito complicado. Pero de todas maneras, cuando so seamos más de 10 o 20 personas, eh, todos los demás lo pueden ver en línea. ¿Está bien? Bien, deja de compartir delegado. Simplemente ponlo en, la plata en el chat para los que quieran en su computadora abrirlo. ¿Está bien? La dirección. Usa el chat. El chat está a la manito derecha. En la parte inferior izquierda, la mano derecha, dice eh, char, eh, char, sala de charla. Abrir. Bien. Entonces, usted me dice, delegado, quiera comenzamos, ¿ah? 10 y 20 será, porque ahora solo está Carlos Terreros y 6. Carlos Terreros está. Estás ahí. Y no está la Cerrucho. ¿Qué pasó? Estar en inglés, hoy O les he enviado un correo, un mail, para que se demore. No, pues. Interesante, ¿no? Mientras tanto, yo voy preparando lo que es la sesión del día de hoy. ¿Está bien, delegado? Está bien, profesor. Ya. Profesor, me comunican que aún hay varios compañeros que están pendientes en lo que es para entrar al algún... grupo. los profesor. Pues, si tú has entrado, ¿por qué no pueden entrar a ellos? Profesor, usted es el administrador. debe de decirlo así? No, mano. ¿Tú cómo has entrado? A ver, yo no te he dicho nada para que ingreses y te has metido así y te has colado por la ventana. No sé. A ver, pregúntenos <ríe> ahí. Uy, mira delegado, ¿eh? falta dos semanas, puede cambiar de delegado. Tienes que solucionar, socio, tú eres el líder, el líder soluciona, no crea problemas. ¿Estamos? Pro, Profesor... Sí, sí, yo, sí, yo, sí, Yo para, para ingresar yo puse un, unirme en el grupo y esperé unos, unos cuantos minutos, no, no, los calculé, pero fueron unos minutos y recién de ahí pude entrar. De repente... Ya, ya, explícale esto. Pregúntale también a tus compañeros eso. Ya. dile que el delegado haga esto. Porque lo mismo que, que he hecho para ti, para el delegado y para terreros. Terreros, ¿has tenido problemas, Carlos? Carlos no, Terrero En mi caso no he tenido problemas No profesor, no, ah. no he tenido problemas Ya ves Ya ves, delegado Uy, te falta liderazgo, delegado ¿eh? Profesor, yo tampoco tengo problemas De hecho, no sé cómo entré <risa> Dijo que me había aceptado Como líder. Como líder, tienes que solucionar Los problemas de tus súbditos ¿Eh? ¿Sí o no? Eh, no sé, no, no, no sé cómo voy a entrar Ah, envía un, un WhatsApp e, e infórmale qué es lo que tiene que hacer. A ver si, si tienes capacidad, tus últimas semanas de líder. Ya ingresó uno. A ver, ese que tiene la letra E, ¿cómo se llama? Eh, buenos días, eh, Erika Aquino, profesor. ¿Cómo estás? Entren a la parte inferior, hay tres puntitos, ¿está bien? Todos, entren a la parte inferior, derecha, hay tres puntitos. Y ahí buscan la palabra eh, ajustes. Vayan a ajustes y en ajustes ponen... Eh, en más, en más ponen, perdón, me he equivocado, no, eh, no es ajuste, parece que es otra, donde tiene que poner su apellido, eh, administración de la calidad, sí, en administración, no tampoco, ¿dónde está? A ver. Creo que es en ajustes, ¿eh? En ajustes. Más, en más debería estar. Parece que lo, lo, lo no. A lo no, no, menos en esta versión no le ha quitado la opción de poner nombres. Bueno. Eh, pensaba que ahí, porque yo cuando usaba esto le ponía mi nombre ahí, en, en ajustes aparecía nombre y apellido. Bien. ¿Quién más ha ingresado? Aparte de Aquino, Silva, said Carlos Terreros, ¿alguien más ha ingresado? Uy, Aquino, no ha venido a clase, hermano. ¿Qué, qué pasó contigo? Eh... Bueno, Ahora no. cuéntame una historia, te atropelló un dinosaurio, tuviste que volar un dirigible. No, no, no hay historia, profesor, simplemente creo que no. ¿Te quedaste dormido? <risa> ¿Ah? eh, mira, yo te estoy haciendo famoso con aquí sí, no aquí no. ¿eh? Cool. Bien, a ver... Delegado, usted me indica si comenzamos o esperamos a la delegada Cerrucho? Ya hay que empezar, diría, porque supongo que en ese momento se va a conectar. Es, bien, ¿cómo te gusta hacerle sufrir a la señorita Milagros? Ah, ya sé tus intereses. No. Bien, bien, buenos días con todos. Para poder eh, aceptar lo que dice el delegado, vamos a comenzar. Eh, estamos viendo varios temas. Eh, y en la semana 14, por favor, me indica, delegado, si se ve, ¿ya? ¿Se ve? Se ve su nivel, profesor. ¿Ah? Se ve solo su nivel. ¿No? Ah, ya. Perfecto. Entonces voy a cambiar, pues, socio. No sea curioso, pues, socio. Está, está viendo mi cuenta secreta, no puede ser, hermano. ¿Dónde estás? A ver, voy a dejar de compartir... No sé cómo no se. Sé. A ver. Algo así de aumentar. Ya. Eh. De tener transmisión en vivo. Que hace tiempo que no sabe esta plataforma. Eh. Ah, ya. Ahora sí. Ya. Ya, ya, ya. Ya, ¿ahora sí ves la semana 14? Sí, profesor. Ya. El día de hoy vamos a ver mmm, prácticamente hay bastantes cosas que vamos a ver, pero al delegado le he enviado varios links ayer. ¿Sí o no, delegado? ¿Ah? Sí, profesor. Ya, entonces esos links voy a explicarlos en un contexto en la segunda parte. O sea, acuérdate, la primera parte siempre hacemos el profesor activa eh, la, la reunión, y en la segunda parte es eh, la metodología de que ustedes son eh, la, lo que se llama aula invertida, ¿no? que ustedes son protagonistas y el profesor eh, es, eh, está en el nivel de, de no participación o participación mínima. Bien, entonces, esto ya lo hemos visto, prácticamente el clima laboral, inclusive estamos haciendo una una encuesta para ver el clima laboral en la FIS eh, y, y, lógicamente, para ver ese, esa encuesta ya hemos abarcado estos temas, ¿no? La conclusión fue que el clima no es algo eh, permanente, sino es circunstancial o, mo o motiva un, una situación que puede cambiarse o puede ser permanente. Cuando ya es permanente, se incluye en él, entonces se llamará cultura organizacional. ¿Está bien? Entonces, esta es una parte que vamos a ver rápidamente, cuáles son las políticas respecto a que toda área de recursos humanos debe tener, incentivar una cultura más que un clima. ¿Está bien? Y atenuar los aspectos negativos que pueda haber en un, eh, perdón, en, en, en un clima y atenuarlo y orientar siempre a potenciar lo que es la cultura organizacional. ¿también? Bien, y hay algunas competencias laborales que hoy en, en, en nuestra actividad se tienen en cuenta, ¿no? Estos son aspectos que hoy en día, por ejemplo, con la pandemia, no puedes tú, por más que sea tu trabajo picar algo manual, ¿no? Tienes que saber algo de internet. ¿Por qué? Porque la nueva normalidad eh, implica pues que te comuniques por WhatsApp, te comuniques por eh, tu cuenta de correo, conozcas la, la web de la empresa, etcétera, etcétera. Entonces el saber internet hoy en día es una de las competencias, pero no solamente saber, ¿no? Ustedes están viendo en este momento, hemos entrado a una plataforma, estamos en línea y encima... Eh, viendo aplicativos como este caso de Univirtual. Antes, estamos hablando de hace seis meses, ni siquiera era pensado, ¿no? Tanto, tantos cambios, ¿no? Entonces, esta adecuarse, desaprender y aprender son una de las competencias laborales hoy en día. Desaprender qué? Lo que ya no es requerido o vuelve a ser obsoleto. ¿Y aprender qué? Las circunstancias, los nuevos requerimientos o las nuevas competencias. Y después una actividad autónoma sobre el clima laboral. Ya no vamos a insistir en esta parte porque ya lo estamos haciendo con el, las encuestas que hay que tamizar esta semana que viene, que es la última, vamos a tener que tamizarlo. Bien, entonces rápidamente precisemos este video. Me avisa si se escucha, delegado. Hoy vamos a hablar del clima laboral para el curso de desarrollo organizacional. Para empezar, ¿qué es el no. clima laboral? El clima laboral se refiere al ambiente generado por las emociones de los miembros. ¿Se escucha, delegado? Sí, es o, Gracias. Está relacionado con la motivación de los empleados. Se refiere tanto a la parte física como emocional. Los factores que influyen en la comunidad de clima pueden ser externos e internos, y además influyen en la satisfacción y, por lo tanto, en la productividad. Ahora, ¿cuáles son esos factores que hemos estado hablando? Los factores pueden ser el liderazgo, la motivación, la toma de decisiones, las metas de la organización y las mediciones de control, así como las relaciones influyen en ellas. Ahora, ¿qué importancia tiene el clima laboral? Las percepciones de bienestar y satisfacción laboral son las variables más importantes en la construcción de un clima organizacional y afectan la comunicación, la motivación, la toma de decisiones y la solución de problemas, entre otras. Esta importancia del clima radica en que permite identificar las fuentes de conflicto, iniciar y sostener los cambios y para poder mejorar y desarrollar. Además, dentro del clima organizacional es importante ya que Permite la mejora de la productividad, el incremento de la eficiencia, cumplimiento de las metas y es importante porque favorece, por ejemplo, una inversión a largo plazo. Las características del clima. Es un reflejo de la vida interna de una organización. Es dinámico porque cambia en función de las percepciones de las personas. Es permanente, aunque con cambios graduales. Afecta directamente el grado de compromiso e identificación de los miembros entre otras características. Los tipos de clima laboral. Se distinguen cuatro tipos, que son el autoritario, que se caracteriza por la desconfianza, el temor y la inseguridad. El paternalista, donde las decisiones son adaptadas por la cunda de la organización, pero hay menor delegación. Las autoridades tienen todo el poder y se basan en la confianza. El consultivo, donde existe mayor grado de descentralización y delegación de decisiones y se basa en confianza y responsabilidad. Y el último, el participativo, en el que el proceso de toma de decisión se encuentra distribuido en diferentes lugares de la organización. Se basa en la buena relación de los trabajadores. La importancia finalmente del clima laboral en las organizaciones radica en que las organizaciones deben lograr un óptimo ambiente laboral para sus trabajadores, para que estos se sientan motivados a realizar sus tareas. Si bien existen muchas formas de motivar, es necesario conocer de las empresas le dan al clima la importancia adecuada. Estas favores serán el desempeño personal del trabajador, por ello la eficiencia en la empresa y finalmente los resultados financieros. Eso es todo. Muchas gracias. Bien. Entonces, eh, eh, como eh, se vio, eh, el clima no es algo permanente. Eh, las áreas de recursos humanos los aspectos negativos que pudiera haber para la organización un clima, eh, los trata de neutralizar y los aspectos buenos que puede haber de un clima dado los trata de canalizar para lo que eh, puede servir para la organización. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, eh, es este video. Bien, ¿qué más? Eh, vemos políticas y prácticas de recursos humanos, ¿no? Esto lo vamos a ver con una nueva pestaña. ¿Se vi la nueva pestaña, delegado? No, profesor. Aquí. Vamos a ver acá. Ventana, pestaña. Vamos a ver. Supongo que ahora sí, ¿no? ¿El delegado, ¿sí? Sí, ahora se ve capítulo 13 de políticas y prácticas. Bien. Gracias. Entonces, este tipo de, de, de material lo tienen ustedes como están viendo de, de la plataforma Universal. ¿no? Entonces, el tema que centra esta parte es cuál es, debe ser el lineamiento de recursos humanos, ¿no? Eh, por ejemplo, si viene en este momento el área de recursos humanos de la FIS y les pregunta a cada uno de ustedes, porque es parte del servicio que damos en la UNES ¿los motiva en este momento las clases de desarrollo organizacional? Algunos dirán sí, otros dirán no, porque muchos cambios, muy rápidos los cambios y no me adecuo a los cambios. ¿no? Otros dirán sí, me parece bonito porque siempre nos mantiene despiertos, qué sé yo. Entonces, esto es parte del clima, ¿está bien? Algunos profesores lo hacen, otros no, otros eh, una a las 500, ¿está bien? Entonces, en ese contexto es el clima. Entonces, eh, ahora veamos un poquito cómo esto se puede canalizar en forma positiva. ¿no? Primero, la práctica de selección. El objetivo que persigue el proceso de selección es acoplar las características que poseen las personas individualmente a las necesidades del puesto. Por lo tanto, los gerentes deben buscar el ajuste adecuado entre estos dos elementos. Por eso es importante, y nosotros tenemos conocimiento, de que todo puesto tiene que figurar en el CAP, cuadro de asignación de personal. ¿Qué es el CAP? Cada área organizacional debe tener asignado, de acuerdo a un organigrama, un número de personas y cada número de personas debe tener en ese departamento sus actividades, ¿está O sea, el puesto tiene que decir qué es lo que hace. Entonces, en ese sentido, si tú contratas, entonces el proceso de selección que se lo hace el, el área de recursos humanos tiene que ver con este nivel, ¿no? De ver las características de la persona. Y hay aspectos que uno lo puede... Eh, identificar, ¿no?, para las necesidades del puesto, pero hay aspectos que no se pueden identificar, <coughs> porque ustedes bien saben que caras vemos y corazones no vemos, ¿qué quiere decir? Caras es lo que muestras en la entrevista y lo que presentas en tu CV, pero corazones significa hay cosas que no lo manifiestas pero ya cuando estés dentro de la empresa, recién sale tu carácter aliancista, fastidioso, etcétera, etcétera. Entonces, este, este tipo de, de trabajo que hace recursos humanos periódicamente ve, por ejemplo, quiénes son los más faltones, quiénes son los que normalmente hacen reclamos sin fundamento o cuestan historias que, que no son creíbles, ¿no? Que, y eh, tienen muchas tardanzas, ¿no? son formas uno que identifica al recurso humano, o están muy desmotivados, no participan, ¿no? entonces en ese contexto es, pero ya cuando están dentro de la organización, eh, por eso eh, la selección de recursos humanos es, hay veces pesada, hay veces muchos, muchos lo evalúan bastante, ¿por qué? porque la parte del que he mencionado, corazones, no vemos, eso hay que tratar de identificar. Cuando hemos hecho la encuesta de, de clima, hemos visto varias preguntas, a veces reiterativas, pero de otra forma. ¿Por qué? Porque queremos tener una percepción mejor. Bien, entonces, como consecuencia de estas necesidades de selección, hay que tener ya el interior de la empresa como empresa, y eso se encarga el ingeniero industrial, que trabaja en recursos humanos también, entonces identificar las características del puesto. Entonces, el proceso de análisis del de puesto, ¿cómo se hace? Primero, desarrollar actividades de un puesto, además implica desarrollar una detallada descripción de las tareas que están incluidas en una posición, definir la relación del puesto específico con otros puestos, y descubrir los conocimientos, destrezas, capacidades y habilidades que se requieren para llevar a cabo un trabajo de manera efectiva y exitosa. Jóvenes, es muy importante, eh, la semana pasada, el, el viernes, el ingeniero Joel Silvera dio una charla de productividad 2.0, principalmente para los que quieren tener una práctica quieren trabajar o en forma personal lo que tú tienes en tu en tu mesa de escritorio no en mi caso yo tengo dos teclados tengo mi celular dos pantallas tengo una lámpara pero no tengo pues eh, mi máquina de afeitar no tengo un vaso de leche ¿no? por qué porque en la mesa debe estar lo necesario aplicando las cinco s y no solamente sobre la mesa, sino dentro de tu archivo debe estar cómo debes organizar tus archivos. Entonces el video muestra en menos de 25 minutos, muestra eso. Y estamos preparando otro mejor para la feria. En el sentido mejor me refiero a que explique más cosas, más detalles. ¿no? Eh, por ejemplo, el CV. Cómo hacer un CV de alto impacto. Delegado, ¿le di una imagen o no? De un CV de alto impacto. Sí, verdad. Pero... Eso, eso va a quedar chico, bro, de lo que viene, ¿no? Entonces, la idea es lo siguiente, que tú, desde que te presentas, tienes que impactar. No impactar es vestirte trafalariamente, colorearte la cara, no es así. Es si el puesto... Requiere, requiere una persona que razone, que sea empático, que, que tenga habilidades en su carrera, ¿no? Si tú eres ingeniero industrial, quieres practicar y no sabes nada de Excel, no sabes un poco de... dominas el inglés, menos sabes algunos temas de habilidades blandas, ¿no? Entonces, pues, no estás no estás en la, en la velocidad. Entonces, esas son cosas que hay que entender. No es que la facultad no me da profesor, la facultad no me permite tener una buena práctica. No es así, no es así. La vida te debe indicar que hay cosas que tú tienes que tomar por tu iniciativa. Un ejemplo, organizar un evento. No es importante, yo creo que más están aprendiendo ustedes, haciendo estas, eh, este taller que hemos hecho de, de Hacer encuestas que leyendo cuatro o cinco hojas de encuestas de, de cultura, de clima organizacional, ¿no? Entonces, el hacer es una, un elemento clave. ¿Y cómo evalúan los de recursos humanos? Entonces, ahí tiene varios métodos. Un ratito, me está llamando a la secretaria de, de, del área de gestión, por favor, un momentito delegado, ¿ya? ¿Aló? Sí, señora Ide, qué milagro que me llama. Yo esto la tengo controlada desde Chicha, desde Chicha, la tengo controlada usted. ¿Qué milagro que me llama? O sea, golpear la cabeza, le ha tocado un día en una pirámide llama eso como Los medios son simplemente cosas que usted no lo puede hacer y quiere que otro lo haga. Así es. Mira, mira. Mira, pero el primero, el ingeniero, sobre así se manejan la Entonces, la ley y el derecho. y entonces, pregunta el ingeniero H. Ah, bueno. Por eso. El cuadradito que figura el y ahí oye, el cuadradito lo busqué, lo buscaron alumnos, no hay los requerimientos de los alumnos no existen, no hay problema, no hay forma, yeah. y después volví a hablar con Changa se tiene que prometer pues. I Realmente, yo no sé si te das cuenta, se supone que siempre hay un conjunto de cosas. jóvenes, me disculpa. he estado en una reunión un poco accidentada ¿me, me escuchas, delegado? sí, profesor eh, llegó la la señorita ¿cómo se llama? que estaba rajando tú, delegado, ¿cómo se llama? Milagros Estrada no ha llegado ah, llegó el grone, con razón estamos malas ¿eh? Eh, primero para hacerle conocer lo que acaban de informarme. Algo que no me gusta pero que tengo que aceptar. Pues. Así es. El curso de desarrollo organizacional, el próximo ciclo, desaparece. No. ¿Cómo que desaparece? Así es. No, el... no, ya no, ya desaparece. Eso es lo que me acaba de informar la secretaria del área de gestión. Y a mí me van a votar también. Entonces... Eh... Como yo soy un peso pesado, va a ser un poco difícil, ¿no? Entonces, el, el tema es que todo estos cambios lo está haciendo la señora Mary Morales, que no sé qué tiene que ver el encargado de sistemas con el área de gestión, pero así es, pues las mujeres cuando le das poder son bravas. Entonces les digo eso como novedad, ¿no? el curso, el próximo ciclo no se va a dictar, así que no deben repetir el curso, el único que va a repetir es, ya sabe, un grone que lo estoy mirando ahí, que está verde, ahí, ojalá que madure, ¿sí o no, Álvarez? ¿Qué tal, buenos días? ¿Cómo está? Buenas noches, ¿no? ¿cómo llegas tarde, pues, socio? No, profesor, no. intentando poder entrar o conectarme no. y la verdad que ha sido un poquito complicado. He tenido que prestarme una laptop, la verdad, para que para poder conectarme. Está bien, pues tiene que hacer algo, pues tiene que trabajar. Sí, pues, pero, sos... sí profe, pero le comento que a través del celular, creo que es, es muy muy complicado, la verdad. No, bueno, pero pues, puede haber delegado la solución, ¿cuál es? Estamos online. Estamos... Claro, a través de YouTube. Así es. Ajá, lo ya. estaba viendo a través de YouTube, profe. Ya, pues, eh. ¿te das cuenta, socio? Estamos innovando. Entonces esa es la novedad, eh, teoría, es un, un, otro curso equivalente a organización y método, parece que ese es el que voy a editar. Entonces es, le digo, jóvenes, escúchenme, hay que adecuarse a los cambios, los cambios vienen de arriba, de abajo, al costado, no sé, pero cambios. Y eso es parte de la vida, ¿no? Lo acabo de decirles, me acaban de informar que el curso desaparece. ¿No? Entonces el, el tema es lo siguiente, prepárense, organícense, traten de ser más eficientes en lo que saben. En unos ciclos más ustedes terminan y ya deben prepararse a partir del séptimo ciclo, octavo, noveno, a hacer sus prácticas y también ya proyectarse lo que vamos a pasar en este momento, las competencias laborales, que es? es cosas que tú debes saber. ¿no? cosas que tú debes saber si no sabes, significa que este tiempo de la pandemia que es una oportunidad no es una desgracia acuérdense de las cosas negativas tú puedes transformarla en oportunidades no pensar que son cosas negativas son oportunidades, ¿por qué? porque tienes más tiempo para organizarte tienes más tiempo para aprender cosas en internet hay cosas valiosas tienes más tiempo para recuperar esas deficiencias que es natural, que todos tenemos, no deficiencias en habilidades. Entonces, veamos, ahora voy a compartir la parte que eh, nos toca compartir acá. Eh, estábamos hablando de eh, políticas. ¿no? Entonces, en política, rápidamente termino esto. Estaba organizándome hasta que me llamaron por teléfono. Entonces, ¿cómo hace el área de recursos humanos? Para identificar las características del puesto y ubicar a la persona para ese puesto, ¿no? que en una organización normalmente se da. Entonces, el método fue pues, la observación. ¿no? Observe de forma directa a los empleados. Por ejemplo, para la feria, nosotros hemos elaborado alrededor de 30 opciones que vamos a lograr, 15 para industriales, 15 para sistemas, más o menos pienso que es así, vamos a ver entrevista laboral virtual, va a haber un encargado de recursos humanos que va a entrevistar a los de sistemas sorteados y otros 15 de recursos de recurso humanos de industrial, entonces se le va a entrevistar, previamente deben enviar su CV, por eso el link que le envié al delegado del de CB de alto impacto. Vamos a hacer varias opciones para que en Excel le ingresen los datos y salga el, la figura como le he presentado al delegado. ¿Ya le pasó ese, ese, ese gráfico a, los, a tus compañeros delegado? Ah, sí, sí. Ya, ya, gracias. Entonces, eso es, por ejemplo, un tema de observación, ¿no? ver en un solo golpe de, de vista, todos los aspectos del trabajador. Pero eso no basta, hay que entrevistarlo, porque las palabras, como dije hace un rato, caras vemos, corazones no vemos. ¿no? Entonces, eh, el método de la entrevista es individual, hay que hacer toda una estrategia que manejan los encargados de recursos humanos. Algo de esto hemos visto cuando le, le puse más o menos... Said, ¿cuántas preguntas eran para saber el tipo de liderazgo? Said, ¿estás? Te está tomando otro desayuno, a ver. Miguel Álvarez, ¿estás? Sí, profesor. A ver, ¿cuántas preguntas eran para que resuelvas el archivo en Excel que, que dio los gráficas? Alrededor de 60, si no me equivoco. Así es, ¿no? Entonces, un montón de preguntas y algunas reiterativas para confirmar si tu estilo era el adecuado, ¿no? Entonces, igual es una entrevista, es un conjunto de preguntas previamente elaboradas que buscan un objetivo, ¿no? Cada, cada tipo de, de, de evaluador tiene unas eh, preguntas y depende del tipo de puesto, pues. ¿no? Por eso hemos visto dos... Encargados de reclutadores de recursos humanos, uno para especialidad de sistemas, ¿por qué? Porque casi su fuerte siempre ha trabajado en esa área, ¿no? Todo ha entrevistado a TIs y lo otro es más por el lado de ingeniería industrial, ¿no? Entonces, eh, la entrevista grupal también, el foco group es muy importante. Eh, yo he tenido con ustedes un trabajo de, de, de evaluación foco group para verlo. Las preguntas, después hemos tenido con la ingeniera Anco también un foco group donde han estado los, los alumnos que hemos hecho en tres grupos, ¿no? Todo eso ha sido un foco group, ¿no? Después se elaboró un cuestionario estructurado y una conferencia técnica. Eh, el, el, eh, todo esto son instrumentos, ¿no? Por ejemplo, entrevistas, ya sabemos que es un examen escrito, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, el examen escrito, ¿qué se toma en cuenta? A ver, eh, primero, en una entrevista, tú puedes saber si la persona eh, es lógica, razona, tiene un equilibrio emocional, etcétera, ¿no? Pero no ves su inteligencia, no ves su rapidez, no ves su redacción, no ves eh, cómo hila palabras, ¿no? Entonces, eso, eso se ve con exámenes escritos, ¿no? Entonces, estos son elementos muy importantes, porque, por ejemplo, ustedes, jóvenes, si no saben redactar un informe, preocúpate. Como ingeniero, debes saber redactar un informe. Mucho, profesor, pero a mí no me enseñan, yo soy aliancista, como Miguel Álvarez. No es eso. ¿Cómo aprendes? Por ejemplo, participando en la feria de proyectos. Te obligas a hacer un una presentación de tu proyecto, de tal forma que sigues el formato AVEP. Y si tú ves el formato AVEP, es un informe técnico. Entonces, muchos de los trabajos que se hacen en los cursos van sumando al esfuerzo de lo que es la investigación formativa que se hace durante los 10 ciclos. Entonces, el saber escribir, el saber redactar, Hoy en día, con cuatro o 15 palabras que tú haces en el, en el chat, eso no es saber escribir. Que es la moda, sí, pero eso no es en una organización, no es lo relevante. ¿no? Entonces, el, el, los, los exámenes escritos siempre van a ver. El otro elemento es la simulación del desempeño. Normalmente, de acuerdo a ley, cuando te contratan, no entras directo a planilla, por más que te diga planilla, porque estás tres meses en evaluación. ¿Sí? pasado los tres meses, ya la empresa tiene tiempo suficiente para saber, ¿no? No te das cuenta, pero te están evaluando. Entonces, esa es el, la simulación: ¿no? muestra de trabajo, centros de evaluación, programas de capacitación y desarrollo. Eh, son aspectos. Por ejemplo, el programa de capacitación. Yo digo que yo no necesito capacitarme. Yo ya sé, ya soy profesor principal, qué sé yo. ¿No? Cada vez que hay un programa yo me inscribo. Y ustedes son testigos que este ciclo acabo mi doctorado. ¿no? Y nadie me obliga. Y no es la primera vez que estudio, ¿no? Siempre estoy estudiando. Entonces el tema es una competencia que debes aprender. Aprender a aprender. No esperar que te diga. ¿no? Entonces es parte de su ADN, es su chip que debe estar cuando termine su carrera. ¿no? Entonces, el problema de capacitación en, hoy en día eh, es permanente. Por favor, delegado, ¿estás? Sí, profesor. Ya, entra a la plataforma y pon el link del de blog que te he enviado, el último que te he enviado, en el chat ayer. ¿Lo transmito, profesor? Comando Matayé? Sí, sí, por favor, estimado Crema. entonces ahí, por ejemplo, es necesario como ingenieros, nosotros, existe eh, un, una institución que se llama INACAL. ¿no? Eh, por favor, pon el video, aprieta el video. Bueno, no sé si se va a escuchar el audio. ¿eh? Creo que yo lo tengo que poner. A ver, pásame el link, por favor, ponlo en el chat. Yo mejor pero... ya, a ver, Gracias. Voy a compartir la pantalla. ¿eh? Bien, voy a compartir porque es necesario que conozcamos este tema. Aunque ya estamos avanzando, ya son las 11 y el delegado no dice nada. El INACAN aprobó la guía peruana 122-2020 sobre orientaciones para la adaptación de las MIPIMES ante situaciones de crisis sanitaria, la cual busca que las micro, pequeñas y medianas empresas de productos y servicios de cualquier sector puedan adecuarse a esta nueva realidad, aprovechando sus fortalezas y mitigando sus riesgos. Los los reglamentos de la guía son aplicables a todas las organizaciones independientemente del tipo, tamaño y naturaleza de la empresa. Este documento técnico recomienda a los empresarios contar con un plan de adaptación para que la empresa se adecue rápidamente al nuevo entorno. Además, deberán elaborar el protocolo de seguridad ante la crisis sanitaria. Asimismo, identificar qué cambios de impacto son necesarios para la supervivencia de su empresa. Por ejemplo, el cambio de giro de negocio, explorar nuevos mercados y potenciales clientes, así como invertir en equipos e innovar procesos. La Guía peruana señala la importancia de explorar nuevas herramientas de marketing para diversificar su oferta eficiencia en el uso de canales digitales como email marketing comercio electrónico entre otros. Usted puede acceder a más detalles sobre la guía peruana ingresando a la plataforma sala de lectura virtual en nuestra página web www.unacal.gov.p Bien, el video al final dice que usted puede entrar y ver esos, esos, eh, esas guías. ¿Está bien? Entonces le he dado al delegado un link donde usted puede ver la guía solamente el título. ¿Está bien? Pero también le he dado al final la sala, como dice. Y está acá la sala. ¿Está bien? Sala de lectura. Miren la, un crema, como le da todo el mascado. ¿eh? Y aquí, lógicamente, van y donde dice registrarse, creo que está acá, Registres. A ver, todos hagan lo mismo, regístrese y ponen la opción persona natural y ponen eh, ocupación eh, o qué área, ponen servicios. A ver, el primero que diga que ya lo ha he hecho, es crema. Ya, hice, pues. ya. Profesor, yo, yo también ya, ya lo hice, la... pero puse estudiante en ya. vez de... Ya. todo, profe, Asalgrone Asel lo hizo profe. perdón, ¿quién habló de aposento alto? <risa> ya. sí, profe, la mayoría creo que está inscrito como estudiante profe. ya está bien, pero ya tienen acceso está bien entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? ahora ubiquen y hagan control print de por lo menos dos, tres hojas que es posible obtener así control print, dos, tres hojas de un, eh, primero de, de un una, eh, de una guía que ustedes consideren relevante para una PYME. ¿Está bien? Lo dejo a su criterio. Hay N guías. ¿Está bien? Hacen dos o tres pantallas porque, por ejemplo, la que visité ayer sobre esta era tenían 11 páginas. Era complicado para mí. Entonces, yo les pido las tres primeras. Porque dice, se guarda hasta tres días tu, el permiso que tienes para cada vez que lo solicitas. Entonces, ¿me escuchan, por favor, delegado? Sí, pero me escuchan. Sí. Ya. Lo que tienen que hacer es lo siguiente: ubiquen una guía que sea de su interés. Yo no estoy hablando de una guía que sea de mi interés, sino de su interés. ¿Está bien? Lógicamente, atado a, a puede ser agroindustria, puede ser servicios. Por ejemplo, hay una buena que me interesa ahí, sobre consultoría, que en lo personal me interesa. ¿no? Pero hay otros temas ahí. Entonces, yo no les pido, sino libertad. Ubiquen. Pero eso que ubiquen, tienen que, por lo menos, las tres primeras páginas. Y lo publican en el blog. control Pueden hacer recorte también. Yo usé recorte. De, ponen la parte inferior, ponen recorte y hacen... Eh, copian el recorte y lo pegan al bloco al, al como imagen, ¿no? eso es rápido bueno, el hecho concreto es la tarea del día de hoy es visitar, tener la cuenta y escoger una guía que sea de interés porque hay metrología hay procesos hay n cosas que son relevantes para un ingeniero ¿por qué son relevantes? primero porque como ingenieros industriales, el conocer la organización no basta de fuera. Tenemos que conocer los procesos, que es lo que hemos hecho. También tenemos que conocer el concepto de las herramientas, la productividad, la eficiencia, la competitividad. Pero no basta eso, jóvenes. Hay que ver también las buenas prácticas. ¿Y dónde se ven las buenas prácticas? En las empresas exitosas, pero también en los estándares. ¿Qué son los estándares? Aquellos fijados en este caso por los organismos del gobierno, en este caso INACAL. INACAL fija los estándares. Que te dice que es, si tienes este nivel, este nivel de norma lo cumples, entonces por lo menos estás haciendo aceptable y de buena, buena calidad. ¿Estamos? Entonces, repito, no les pido... Cosas dif difíciles. Sacar su cuenta, conocer, lógicamente, porque esto te va a servir como ingeniero industrial, no solamente tienes que saber dónde están las buenas prácticas, sino cuáles son los mínimos que debes tener. Por ejemplo, estaba viendo también ayer eh, envases, etiquetas, etiquetas de, de empresas de, de confecciones. ¿no? ¿Cuáles son las normas para etiquetar las etiquetas que llevan las... Eh, las chompas las camisas ¿no? interesante hay eh, un montón de estándar que no sepas repito como siempre no significa que no exista joven que no sepas no es, significa que no exista ahora ya puedes darte cuenta que existe ¿no? por ejemplo balanzas ¿Cómo se sabe que una balanza es buena? Hay que ver la aguja, que debe estar en cero, pero hay que también ver, chequear la parte de atrás, que tiene un resorte que a veces los, los aliancistas mueven y te roban por cada kilo 50, 100 gramos. ¿no? Entonces, eh, hay que ajustar, se ajusta el, el nivel de la balanza. ¿no? Entonces, el tema de norma, metrología, patentes ahí están todas las patentes en el caso de, en de copias es este caso de patentes entonces eh, resumo para no caer pesado ubiquen de su interés un una guía que puede ser proceso puede ser actividades que hay de estándares de, de ¿no? eh, y Hacen control print porque van a tener ingreso, pues no se puede imprimir nomás todo porque está prohibido, te, co te cobra. Entonces ha haces con recorte, control print, por lo menos las tres primeras hojas, o las hojas que consideres relevantes. Una vez como imagen lo subes al bloco. ¿Está claro, delegado? Sí, Ya, entonces esa es la tarea que le he dado con anticipación. El link le estoy poniendo en el bloco, está explicado el link para el acceso. Entonces ahora vamos a cambiar los papeles, ¿está bien? Eh, porque ya se pasó, vamos a seguir recorrido, de ¿ya delegado? Uh -huh. Porque no se va a ir a las once y media, No, no uh, once y media, no, esa es la próxima semana. El, el otro, el, el, el, la próxima semana. No, no, eh, ya. Entonces el, el tema vamos a continuar. ¿Qué, ¿Cuáles son las competencias que se requieren? ¿Ya? Las competencias, porque esto es importante, pero ya lo vimos. ¿Se ve la plataforma, Delegado? Se ve su correo. Se ve mi correo. ¿Y por qué? Ah? No sé por qué no me deja esta opción? ¿Ahora? Ahora se ve el sí, profesor ¿Ahora? Ahora sí se ve el blog. ¿Se ven las competencias laborales? Eh, se ve el blog, nomás. ¿El blog del sí. curso? Ahí sí se ve las competencias. ¿Ya se ven las competencias laborales? Sí, profesor. Ya, muchas gracias, Oso. Entonces, este tema es importante, es un material que preparé hace tiempo y lo he mejorado en cuanto... En nuestro amigo Miguel Álvarez me pedía un poco de, de información para un, una invitación que me ha hecho en la sala de Camposento, Camposanto Alto. ¿Sí o no, Miguel Álvarez? ¿Me vas a llevar a dar una charla al frente del estadio de, de Alianza? ¿Sí o no? Claro, profe, y ahí se convierte ya. Ya, pues, eh, bueno, tú ya estás convertido, yo todavía no. Pues. ¿Ya? Esa es la diferencia. <risa> Bien, entonces acá... ¿Cuáles son las competencias que hay que tener en cuenta? Primero, ¿qué es lo que anhela todo estudiante de ingeniería? ¿No? Eso es lo que me he basado un poco para, para hacer este taller, que, porque he hecho un análisis de si yo fuera alumno, ¿qué me gustaría? ¿no? Entonces, todo eso me, me he puesto a la, me he preguntado, ¿no? ¿qué es lo que anhela todo estudiante de ingeniería? ¿Qué tipo de ingenieros busca la sociedad? Porque uno lo que quiere y otro cosa es lo que quiere la sociedad, ¿no es cierto? Y segundo, experiencias a tomar en cuenta para el cambio de actitud en las organizaciones, ¿está bien? Entonces, eh, ¿qué es lo que anhela todo estudiante? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que anhela? Sobre todo si eres cachimbo, ingresas, estudiar bastante, porque en la FIS, si no estudias... Te damos vuelta. Sacar buenas notas, que es un reflejo del primer punto, y conseguir un buen trabajo con buena remuneración. ¿no? Entonces, eso es lo que anhela, ¿no? Cuando termina, qué sé yo, o pues está por terminar. Ahora, por el lado de la sociedad, por el lado de la oferta, por el lado de la, perdón, de la demanda, ¿no? ¿Qué tipo de ingenieros busca la sociedad? que tenga una buena base científica, conocimiento de gestión tecnológica, conocimiento de marketing. Eh, por favor, voy a interrumpir acá un ratito. Eh, eh, Aquino y terreros, ¿me escuchan? Sí, profesor. Ya. ¿Quién eres tú, Aquino o terreros? Aquino, Aquino. Ya, ¿y terreros? Yo también lo escucho, profesor. Muy bien. A ambos. Aparte, sí, profesor. A, a ambos le doy la siguiente tarea que en paralelo tienen que estar haciendo. Busquen cuáles son las competencias para un ingeniero en, en estos momentos. ¿Qué, ¿Qué características debe tener un buen profesional? Para el caso de Aquino, ¿no? en general. Y para el caso de Terreros, un ingeniero, ¿está bien?, busquen, porque ustedes van a compartir pantalla luego, les, les pido, ¿está bien?, entonces sigo, entonces conocimiento de marketing, es muy importante, leyes económicas, señores, si ustedes no saben de leyes, como yo, no, sin ser abogado, conozco y domino la parte de la ley de, de, de educación, ¿está bien?, entonces leyes, ¿no?, siempre estar al tanto, Dominio de una lengua extranjera. Ojo, dominio no significa que, que te escuche la música en inglés y no sabes lo que escuchas. ¿no? Eh, dominio de una. Debería poner hasta dos ahora. ¿no? Experiencia de prácticas O sea, Si tú quieres terminar el y no has tenido prácticas y recién comenzar no estás cumpliendo con este requisito que la sociedad demanda. Y debes tener prácticas ya, experiencia ya. Y Por último, dominio de competencias laborales. ¿Cuál es el dominio de competencias laborales? Proactivo, facilidad de palabra, redacción, uso de software por favor cierre el micro por favor cierre su micro por favor cierre su micro ya, ya tenemos por el lado de la demanda ahora veamos acciones que hay que emprender ¿no? o acciones que debemos tener en cuenta experiencias a tomar en cuenta para un cambio de la actitud en este caso, en una organización llamada FIS. ¿no? Ser emprendedor. ¿Qué significa emprendedor? Si no estás metido en el SECAT, si no estás metido en el núcleo, si no formas parte de un semillero de investigación, si no participas, no estás preparándote para cuando salgas fuera. ¿Por qué, ingeniero? Porque esos sitios son lugares que complementan tu formación de habilidades blandas, que no te da en ningún curso o te lo da muy poco. Trabajo en equipo. Qué importante es el trabajo en el equipo. Hoy en día, con mayor razón. Desarrollo de redes. Yo con ustedes, a través del delegado, le envío imágenes, videos, palabras, que es una red que tengo con ustedes. ¿También? desarrollo de la personalidad miren jóvenes nadie es perfecto porque como seres humanos todos venimos al mundo con carencias ¿ya? y en la evolución que tenemos de este proceso de aprender a aprender y de, de bebés pasan a niños, de niños a jóvenes de jóvenes a adultos es un proceso que todos pasamos pero no es, no se retro, eh, retrotrae, ¿no? Yo quiero volver a ser niño, no puedes volver a ser niño. Yo quiero volver a ser adolescente, no puedes. Hay un momento para todo y cada momento en su momento. ¿Está bien? Entonces, en ese contexto, jóvenes, es que tienen que considerar que el mundo es de los atrevidos. ¿Qué quiere decir atrevidos? No que hable lisura, que seas un aliancista, el mundo es de los que preguntan, los que tienen dudas, averiguan y si no tienes experiencia, tienes dudas y no te dan las respuestas y encima eh, no sabes, te metes y recién con la experiencia aprendes. Les acabo de decir un caso concreto, ¿no? Frente a la pandemia, muchos, como yo, tú, cada uno de nosotros estamos aprendiendo. Pero, ¿qué hubiera pasado si nos hacemos el aspecto negativo? No, mejor ya no, me quedo en mi casa, como hace Miguel Álvarez, ¿no? Se mete ahí debajo de su cama, no, ni siquiera se levanta. No puede ser. ¿no? Tiene que aprender haciendo. Y frente a una limitación lo conviertes en oportunidad ahora tengo más tiempo voy a organizarme mejor aplico las 5S ¿no? como te ha mencionado el ingeniero Joel Silvera para mejorar tu, tu manejo de la computadora del internet, de tu laptop Entonces, estos son elementos que promueven el cambio ahora eh, pasamos a ver lo que nos ha presentado el señor Aquino. Señor Aquino. Sí, profesor. A ver, meta goles, ¿Cuáles son las competencias que se requieren hoy en día, en general, para un para un profesional? En este caso, encontré para 10 habilidades o competencias que todo ingeniero necesita para ocupar un puesto. Encontré el autoaprendizaje el amplio criterio, el trabajo en equipo, la comunicación oral y escrita, creatividad e innovación, gestión de riesgos, cambios y crisis, eh, importante, inteligencia emocional, liderazgo, atención al detalle y pensamiento estratégico. Ya, a ver, eh, eh, procede, eh, ya. ¿Qué, ¿Qué significa? Puedes ponernos un ejemplo de inteligencia emocional. A ver, uh, bueno, como un que Un ejemplo, a ver. El eh, ejemplo la inteligencia emocional. Por ejemplo, eh, un profesional en la que. Sí, en la que se ver, viene. De... A ver, sigue, sigue. Si quieres, te ayudo. A ver, por favor. A ver. El caso de Messi con el Barcelona. Está bien. Claro. Bueno, en ese caso tendría que analizar... Eh... Bueno, es un profesional sí, ¿no? Un profesional que se... El presidente de Barcelona, porque es un, el Messi es un profesional. Profesional no significa que tengas un título. Gana más que cualquier profesional, eh, Messi. ¿Y por qué? Porque se ha preparado desde que tenía tres años. ¿No? A los 8 o 9 años ya estaba en, en la liga de, de los menores de, de Barcelona y, y lo operaron de los pies para que creciera un poco. Le pusieron una serie de, de, de, de vacunas para que aumentara su rendimiento, tamaño. Y eso es que es profesionalmente, bueno, no ese será, era será un técnico, pongámosle, si especificamos que el profesional puede ser técnico. ¿no? Pero el hecho es, en este momento está en una encrucijada. ¿Cuál es? Si sale del Barcelona, paga 700 millones. Si se queda, está amargo. Porque a todo su, su corte de amigos y que le ponen la pelota servida, a todos lo están votando. Y todos ya tienen más de 30 años. que Es ya vejez para los futbolistas. Entonces, el tema pasa, la inteligencia emocional, ¿qué es? Tomas las decisiones con calentura, no te manejas bien. No, sí. no piensas y tratas de, eh, como todos mis, mis amigos se han ido, yo también me quiero ir. Eso es, eso es no tener inteligencia emocional. Entonces, en general, volviendo a otro ejemplo, la inteligencia emocional es cómo manejas frente a situaciones críticas, un Estado para que puedas tomar la mejor decisión, no solamente para ti, porque es una decisión que afecta no solamente a ti, sino a la empresa. Entonces, acuérdate lo que vimos en un tema de negociación, de conflicto. Ganar, ganar, que ambos ganen. Si no, no cuando le expliqué el caso de, de la naranja, ¿no? Yo quiero la naranja, pero dos quieren la misma naranja. Hay que saber qué es lo que a ti te interesa y qué es lo que al otro le interesa de la naranja. Entonces es interesante conocer eso. La inteligencia emocional es muy importante. Y hoy en día, un profesional que toma decisiones, tú puedes ser bueno, pero no, no manejas tu control de tu persona, rápidamente se ve. Aquellos que cambian de humor a cada rato, aquellos que, que de un momento a otro se deprimen, no porque hay una noticia que afecta a cualquier ser humano, ¿no? pero uno no va a estar todo el día deprimido. ¿no? Entonces, eso es inteligencia emocional. A ver, eh, creatividad e innovación. A ver, señor delegado, un ejemplo. ¿Creatividad e innovación? ¿Ah? ¿Creatividad e innovación, delegado? ¿De qué empresa creatividad e innovación? No te escucho. ¿Un ejemplo? Uy, delegado, ¿qué has tomado de desayuno, eh? Creo que está faltando Maca, tía y Magnesola. A ver, el drone, un ejemplo de creatividad e innovación. Ah, no. Por ejemplo, lo acabo de mencionar y el delegado lo ha visto. Presentar tu currículum de alto impacto, la imagen que han visto de tu CBI de alto impacto. Ese es un tema de creatividad e innovación. ¿Sí o no, Grone? Sí, por favor. Ya ves. Y para eso no se necesita ser aliancista. ¿no? Entonces, señores, ahora deja de compartir, estimado Aquino, y a ver, Terreros, presenta lo que has ubicado. Ya, profesor. Eh... Ya me estoy durmiendo, Terreros. Ya, profesor. Ahí estoy mostrando lo que he ubicado, que son las Competencias que van a ser más valoradas en cuanto en lo que van a buscar las empresas dentro de los profesionales tras bueno tras pasar la crisis del COVID-19, ya estando bajo la, el enfoque de la nueva normalidad. La primera que he encontrado son, a ver, sería una alta capacidad de adaptación, inteligencia emocional, como dijo mi compañero, creatividad e innovación, Learn Abilities, que podría traducirse como habilidades de aprendizaje, Aprender a Resiliencia, aprender. que, sí. claro, y también resiliencia, que esto se refiere a la capacidad que tienes a la hora de enfrentarte a los problemas, situaciones adversas, o, o cómo las gestionas o resuelves estas, estos tipos de situaciones. Como acá el espíritu el caso, corporativo. El caso de Messi, ¿no es cierto? Claro, eso sería un, un tipo de resiliencia. Uh -huh. Y también el espíritu corporativo, que se refiere ya al trabajo en equipo, a la colaboración entre compañeros. Claro. Y la proactividad. En equipo, ¿no es cierto, trabajo en equipo. Claro, también podría llamarse de esa manera. Y la proactividad, que se trata que no es solamente de cumplir las órdenes que te vienen de tus superiores, sino que también se enfoque en conocer las necesidades de la organización y aportar proactivamente soluciones para poder generar respuestas. Y humanidad, porque esto también engloba tanto la solidaridad o empatía que tienes con tu equipo, la conexión entre las personas, y pensar que son más importantes, mucho más ahora que el contacto humano es mucho más alejado entre nosotros. Uh -huh. Voy a hablar sobre esto mismo que han mencionado, pero eh, te agradezco, nuestro amigo Terreros, te agradezco. Entra, ahí porque vamos a seguir en este tema. Said, ¿estás? Parece sí, profesor. Dígame. Se deja de tomar doble desayuno. Ingresa al, eh, al eh, el canal de acreditación FIS canal de YouTube de Acreditación FIS, yeah. y mira la opción de la Feria de Proyectos, el, el, el video que ha que elaborado el ingeniero Joel Silvera. Entra uno, es donde usted está hablando, o es otro. No sé. Pero mira, pues primero ingresa, no te voy a decir todo. No, pues sí, entré y sí. Presente en pantalla, pues socio. Yeah. Ya, esa es la feria. La, la siguiente. donde habla Joel Silvera? Joel Silvera. Productividad 2.0. Ya, un momento. En los últimos... Cuatro minutos del video, ubícalo ahí. Presento en pantalla, por favor. Profesor, ¿Cuál video es? El, el que dice productividad 2.0. Ya. Yeah. Ya, yeah. en los últimos cuatro minutos. Yo hago una pregunta. Buenas tardes. ¿Podría recomendar ya eso? Pasa, pasa. Eso es, eso es, no está dentro de los últimos cuatro minutos. Más adelante. Sí, sí. Adelante. Ahí. Ya. Entonces, eh, ahí nomás. Deténlo, nomás. Deténlo, por favor. Deténlo. Ya. Lo que quiero mencionar que ustedes lo deben revisar porque como lo va a emitir. Eh, Said, no se va a escuchar, igual pasó con el delegado. Yo se lo voy a poner, va a ser reiterativo. La idea es que en estos últimos cuatro minutos yo hago dos preguntas. La segunda pregunta es sobre el tema laboral. Le digo, ¿cuál es la estrategia que darías de consejo a los muchachos, ustedes, para que puedan conseguir una buena práctica o un buen trabajo? ¿Está bien? ¿Y qué responde este ingeniero? Dice así, yo he sido más o menos en el colegio, ingresé a la uni, a la CIS, y mi padre no era ingeniero, ninguna de mi familia era egresado de la uni, yo soy el primero de, de los que ingreso, o sea, ventajas no tenía ninguna. Y después, él hace un diagnóstico, dice, yo a su vez era muy chupado, muy no hablaba mucho. ¿Está bien? Y durante los cinco ciclos, los cinco años, lo que hice fue ir de menos a más para ser más comunicativo. El concepto de proactividad. Segundo, conocer tus debilidades para superarlas. ¿Qué más hizo? No... Cuando ya estaba en el séptimo ciclo, quería practicar y no tenía experiencia de nada. Lo único que hizo fue sacar una constancia para presentar a las empresas que era estudiante. Y tercero, como no tenía experiencia, no sabía qué hacer, regaló su tiempo, según su palabra. ¿no? Trabajó gratis. Y su primer trabajo fue una, en un hospital. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? a mí lo dice, hacía eh, diagrama de procesos. Y así fue construyendo poco a poco su experiencia. Y ahora trabaja en una empresa muy importante en Chile. Y no es una persona que, que digamos es es uno de nosotros y te está diciendo cómo hacerlo en un ambiente de hoy no estamos hablando de hace 20 años entonces entiendan jóvenes que capacidad tienes tienes que creértela así como yo siempre hago tienes que creértela si no te la crees quién lo va a hacer mejor que tú darte ánimos nadie. Entonces, hay necesidades de mejorar, hay necesidades de generar habilidades, porque nadie es completo, ¿no? Todos, este es un ejemplo, este ingeniero ha sido mi alumno, somos amigos y ahora eh, está agradecido por todo lo que le ha permitido como un elemento de sociabilidad y de aprendizaje, la facultad. Que es lo mismo que le permite a ustedes? Tienen competencias ustedes, tienen ambiente. Profesor, pero estoy en nueva normalidad. No es así, pues. Más bien agradece que es una oportunidad para que tiene más tiempo para sacarle provecho. ¿Eh? Esta cercanía que yo tengo con ustedes no la podría haber tenido dentro de en las sesiones tradicionales del curso. Y aproveche porque esta es la última vez que se va a editar el curso, porque se va a cerrar. Ya lo he dicho hace unos minutos. Entonces, conclusión. Todas las competencias que se han hecho son importantes. Trabajar en equipo, todo eso lo maneja la oficina de acreditación, la promoción de las competencias. Pero eso no basta tiene que partir de ustedes, que tienen que tener una actitud para querer cambiar. El querer cambiar es lo que he dicho, desaprender cosas que no suman a tu cambio y a, aprender nuevas cosas que sí suman a tu logro de estas competencias que no las te estoy diciendo yo ni la facultad, las de la facultad, pero... pero con lo que dice Aquino con lo que dice Terreros, se está contrastando en diferentes otras webs, que esto lo que digo es cierto. ¿No? Hay aspectos lógicamente de la especialidad que en los cursos se te da, pero hay otros aspectos que no se pueden dar en un curso. Como que organizas un congreso, o como en mi caso, organizando una feria de proyectos. ¿Acaso he seguido un curso de feria de proyectos? No, es, si tú te involucras en algo, logras aprender y ya te involucras a otras personas. En ese contexto, jóvenes tienen que ustedes a, a valorar estos consejos. No me van a permitir a mí que yo hable en primera persona porque yo nada gano con, dando estos consejos. En el segundo caso es que ustedes tienen que implementar cambios. Un primer ejemplo que les estoy dando es el ingeniero tiene que estar aprende, aprender a aprender. Por ejemplo, lo que les he dicho ayer, que le dije al delegado, no, que hoy día lo muestro. tiene que sacar su cuenta en, en Inacal. Por favor, el que tiene el micro, apáguelo eh, en, en Inacal. ¿Por qué? Porque Inacal para un ingeniero industrial es básico. hay un ingeniero egresado que es jefe de, de, de una de las áreas de Inacal. ¿No? Aprenda. Inclusive hay varias formas. Yo eh, el año pasado, por invitación de un amigo, me metí para un comité de Inacal. Pero te obliga pues a que tengas que estar día a día, cada semana estar ahí. Yo no podía, pues, ¿no? porque mis horarios no no me lo permitía, pero es un trabajo muy bueno el que hacen acá. Antes pertenecía a Indecopi, cuando se, eh, se crece demasiado ya lo toman como una unidad independiente que es Inacal. Bien, eso sería por mi parte eh, la presentación de esta sesión. Deja de compartir estimados ahí. Ya, Entonces, resumo, eh, ¿qué hemos visto el día de hoy? Hemos visto un poco lo que es clima, hemos visto un video, hemos resumido las actividades importantes que hace Recursos Humanos para alinear las políticas, la misión, visión con lo que es la efectividad el día a día. ¿Cómo lo hace? Primero, cada puesto tiene que tener asignado en un escalafón, el cuadro de asignación y funciones, determinadas funciones para un puesto. Y no solamente eso, sino hay que contratar personal para ese puesto. Entonces hay todo un proceso de requisitos para el puesto. Pero como hemos dicho caras vemos, corazones no vemos. ¿Cómo podemos elegir una persona para el puesto necesario? Mediante algunas estrategias y técnicas que emplea el área de recursos humanos. ¿No? Hay personas ideales para el puesto, pero no, ya están ocupadas. ¿No? A mí me, en el LinkedIn me llama, me dicen, pero no, pues hay, hay un momento ya, a lo menos en lo personal, cuando uno tiene cierta edad, eh, tiene que evitar eh, tener mucho esfuerzo en varios sitios, ¿no? yo siempre he trabajado hasta en cuatro sitios a la vez, ¿no? entonces, pero ya uno tiene que cuidarse porque la salud es una sola y la edad también, ¿no? entonces el esfuerzo mental puede durar, pero el esfuerzo físico ya no te da, ¿no? entonces por eso eh, en, los, en las organizaciones, por ejemplo en el BCP no hay funcionario que tenga 70 años, ni miembro del directorio, máximo 60 años. Acabo de enterarme que han cambiado el gerente general del BSP. ¿No? Y, y así, o, o sea, hay políticas de recursos humanos que no te la dicen, porque no tienen por qué decírtelo. Hay una edad para determinadas áreas. Entonces el, el tema es que eh, hay políticas de recursos humanos explícitas, que pueden decir, o puedes saber y hay otras que no son explícitas, pero que se dan. ¿no? En mi caso, por ejemplo, en la FIS, existe más de 75 años según la ley universitaria, no puedes trabajar. Hay varios profesores que ya estamos, yo no tengo 75, pero hay varios profesores que ya están más de 75 Con motivo de la pandemia, la, el Ministerio de Educación ha dado una prórroga hasta fin de año. Entre los cuales está el rector. El rector eh, ya tiene más de 75 años. Entonces, eh, no sería bueno porque hay personas que piensan, sí, pues, pero eso son políticas de recursos humanos. ¿eh? Hay cosas que no se eh, discuten si no se aceptan. Y así es el, cómo se alinean los recursos humanos al esfuerzo del clima. Hay aspectos positivos y negativos en los recursos humanos que se afloran ya en el trabajo. Entonces esos negativos, esos que faltan mucho, esos que todos protestan y, y, y no suman, entonces esos eh, poco a poco se van sacando de la organización. Profesor se queja mucho de mí, preocúpate pues. Hay cosas que a veces uno no se da cuenta y es así, ¿no? O sea, habla, hay un dicho que dice ten cuidado de juntarte con una persona que siempre es negativo y siempre se para quejando. Y la pregunta es ¿por qué no me junto? Porque cuando tú no estés con esa persona, va a hablar mal de ti. Miren qué interesante. Entonces, el dicho, dime con quién andas, y te diré que eres aliancista. ¿Sí o no, Miguel Álvarez? Claro. Entonces, en ese contexto, es que el carrera de recursos humanos retira personas, trae personas y la rotación es normal que exista. Hoy en día, Mickey Mouse, te puedo decir que yo he cambiado bastantes puestos de trabajo ¿sí? en diferentes organizaciones, pero hoy en día cada trabajo no te va a durar para siempre, ni siquiera Vas a pasar cinco años, menos tres años, ¿no? La rotación es normal. Entonces, desde que ingresas, ¿qué haces? Aprender aprender, ¿no? Conocer la organización rápidamente, ubicar cuáles son las áreas más relevantes, cuáles son las áreas críticas, cuáles son los procesos más relevantes. Esa es la ventaja que tú tienes como ingeniero industrial respecto a otros un abogado, un administrador de recursos humanos no puede salir fuera de su área. Por eso los ingenieros, acuérdense, normalmente yo lo he comprobado en mi caso y en todos los de mi promoción, siempre hay excepciones, no pero normalmente el promedio de sueldos de remuneraciones en tu vida laboral el promedio de remuneraciones de los ingenieros está por acá, de los administradores y de los de letras está por acá. Siempre los ingenieros tenemos en promedio mayor remuneración en nuestra vida laboral. Entonces, lógicamente, si eres gastador, si no eres emprendedor, si no tienes todas esas vas a tener menos. Eh, eh, eh, es importante desarrollarse y por último, ¿qué hemos visto? hemos visto una tarea le he dejado la tarea relacionada a ubicar una norma, una guía, una norma que sea de su interés ¿no? como ingenieros ya deben darse cuenta qué cosa es de interesante ingeniería Entonces, si no te das cuenta ya, ya comienzas a tener problemas entonces, eh, en ese contexto de entender tu carrera, busca una norma. ¿no? Por ejemplo, yo como ingeniero metido en comercio exterior me interesa etiquetas, me interesa empaque, envase. Entonces, ¿Por qué? Porque tengo esa ese interés, pues, ¿no? Ahora. ¿no? Eh, por ejemplo, también me interesa lo que es eh, normas de, de calidad en, en centros educativos. ¿no? Entonces. Cada uno debe tener su prioridad. Elige la norma, te inscribes, sacas tu cuenta en la sala de lectura, haces control clic y eh, puedes tener todas, pero te pido tres, simplemente para que la publiques en el blog del curso. ¿Está bien? Ya estamos en la semana 14, jóvenes, y hasta el 3... Eh, es la presentación de los proyectos en la feria. Profesor, ¿qué proyecto puedo implementar? Por ejemplo, un proyecto que puedes implementar es una propuesta de clima organizacional o clima de los estudiantes, por ejemplo, con la señorita, ¿no? O otra, ¿cómo afecta el clima en los docentes? ¿No? ¿Cómo afecta el clima en los trabajadores? ¿Son Trabajos que pueden presentar. ¿Por qué? Porque tienen la encuesta, tienen eh, la información teórica. ¿Sí o no, delegado? ¿Delegado estás? Señor delegado. Ya se retiró. De... Se quedó dormido. ¿Aquí no? ¿Aquí sí? Sí, profesor. Sí, es ahí entonces, esas digamos los resultados que tenemos de las encuestas que hemos elaborado y, y nos han ayudado a repartirlos a todos los administrativos y a los docentes, ¿puedo usar esa información para participar en la feria de proyectos? Claro, pero no le vas a poner tal, tal alumno, no, pones generalidades por porcentajes, ¿no? Pero claro. puedes afinar criterios, no, no te digo que pongas, José Villanueva dijo que Tal, ah, no, tal, tal. No, no. no, no, no claro, vamos no, a no hacer conclusiones respuesta. de los resultados. Así es, así es, siguiendo el esquema de a ¿no? Ya lo puedes hacer. Está claro. Vamos, Gra gracias, profesor. Vamos a dar una ampliación, ¿no? Unas, unos días más, pero eso no lo diga a nadie. ¿no? Entonces, el tema pasa porque tienen ustedes un aprender a aprender, jóvenes. Si no te involucras en chocos te chocas con el formato a te chocas con la dificultad de hacer las cosas eh, agradece en vez de, de criticar, ¿por qué? porque es la forma de aprender porque haciéndolo te vas a acordar que no te vas a olvidar bien ¿alguna pregunta señor delegado que está ausente? profesor yo tengo una, una pregunta ah, a ver socio ¿Sí? ¿Hasta qué día va a dar la ampliación? Porque me interesa la idea que acaba de dar para participar en el proyecto para por este una curso. Semana, una semana más, o sea, hasta el, debe ser hasta el 10 más o menos. Ya, listo profesor, muchas gracias. Ya. Señor, eh, ¿cómo se llama? El que tiene la letra C, ¿quién es? A? Carlos Terreros. A terreros. ¿Está claro? Daniel Mandujano, ¿está claro? Daniel, ¿existe o no existes? Sí, Daniel Mandujano, está durmiendo, creo. Grone, ¿está de acuerdo? ¿Está claro? Claro, profe. Ya. A ver, nuestro amigo Terreros, ¿está claro? Sí, profesor, está claro. Listo. Entonces, ha sido un gusto tenerlos. Eh, le reitero, pues, que es importante eh, gestionar todos estos conceptos, estos consejos porque el desarrollo de la ingeniería no solamente es aprender números, sino también es entender que el, el mercado son personas que nos requieren, y como personas que nos requieren, tienen problemas, tienen necesidades. Abordar las necesidades y requerimientos de la sociedad para un ingeniero es tener capacidades técnicas, pero también tener habilidades blandas y competencias profesionales. Bien, ha sido un gusto tenerlos. Si no tienen preguntas, ya nos estamos viendo la semana que viene. Hasta luego, profesor. Gracias. Somos cremas. cremas. mañana, profesor. Chao, profesor. Buenos días.